Señores, siguen muriéndose, muriendo, siguen muriendo las personas por el romo. Señores, otros tres casos de fallecimiento a causa de bebidas adulteradas fueron confirmados este jueves en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los fallecidos son los nombrados Antonio Olivares Rojas, de 64, 64 años. Radamés Peña Bonilla, de 42, Enrique Reyes Padilla, de 47. ¿Eh? Los familiares de los dos primeros fallecidos confirmaron que sus parientes consumieron una bebida denominada Don Pablo, señores. ¿Eh? Don Pablo, la cual había provocado su muerte el pasado miércoles. Las autoridades desmantelaron una fábrica clandestina de bebidas adulteradas ubicada en el sector Santa Ana. Además realizaron intervención de otro establecimiento, según la procuradora fiscal en la provincia Smiley Rodríguez, mediante investigación ha identificado locales que se dedican a la fabricación y venta de bebidas adulteradas, por lo que en labor con salud pública trabajan en la identificación y posterior sometimiento. El director de salud provincial Duarte manifestó que fueron ica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 Miren cómo operaba esta, esta fábrica. Debo decir que hay personas inconscientes. Eso es, es un delito fuerte. Eso es un asesinato. ¿Eh? Tiene que ser sometido el dueño de esa, de esa fábrica. Queda ubicado en el sector Santa Ana. Aquí está muriendo gente, señores. ¿Eh? Van, seis. Van seis. Van seis aquí en San Francisco Macorís. Y eso debe llamar la atención a los dueños de Colmado. No compren más bebida que no sea a las compañías reconocidas. Porque si le encuentran eso en su colmado, le van a cerrar el sustento de su familia. Porque está vendiendo algo ilegal. Está matando gente. También lo que es extraño es que eso siempre ha sucedido y ahora está como matando a la gente. ¿Eh? Se ha llevado más gente que el COVID en un tiempo estimado. Entonces eso debe llamar la atención de las autoridades, pero ya mismo. Y, y eso operativo, hay que arreciarlo más. ¿Sabe cómo? Para pa los colmados. Destápelo colmado. lo ahí. Como yo estaba diciendo, las compañías grandes licoreras que manden un personal, hoy toca San Francisco. Sorpresa. Vamos destapándome el gromo. Destápame uno. Sí, destápame. No, no, porque todo el, el que envasa ¿Sabe cómo está el romo? páseme ese. Muéstrame ese. Fuá, fuá, fuá. Venga usted, el técnico. Fuá, no, el técnico. fue Porque la policía tiene gente que, que sabe cuando, cuando es droga y cuando es azúcar y leche. ¿Me ¿No entiende? Entonces deben hacer lo mismo, colmado por colmado, no es la compañía. Es colmado por colmado. Venga, pré présteme ese. Présteme a este, présteme. Y si encuentran un ron, un ron adulterado, a te delivery que se lo lleven. Porque está acabando con, con las persona, eso. Bueno, no sabe. ¿Eh? no sabe. Ellos saben porque el precio no es igual. El, es que el, ¿Eh? el precio no es igual. Claro. Sí, no tiene que decir dónde usted lo compró, en tal sitio. Vamos arriba, colmado por colmado. que hay 50 ventorrillos en los barrios que venden de todo, hasta 10 pesos de romo venden. Eso es increíble. El cleren lo venden así aquí. Entonces, tiene que arriesgarse ese operativo. Vamos de sorpresa al mercado. Fuá, en el medio del mercado que siempre hay esos cachivaches. Vamos arriba, lo encontran preso en los barrios. Eso colmado, colmado por colmado, colmado por colmado. Y a, y a, a que usted ve que se va a controlar. Pero imagínate, así como lo están haciendo, que cuando aparezca una fábrica y esa fábrica hace rato que la, que la quitan. Eso no está a nivel nacional, ya, avisado. Los dueños de eso ven televisión y sabe de lo que está hablando. Ya el que tiene una fábrica de eso y tiene ya tiene su cosa engondida, ya quitó la fábrica. Y esa fábrica está vacía. ¿Va a esperar a que le lleguen? ¿Se calman un rato? No. Hay que sacar del círculo esas bebidas que ya fueron vendidas para adelante. Son pedidos que se entregaron. Pedidos grandes que se entregaron. Ya deben como te digo, ya debe ser controlada de esa manera. Porque esperar que aparezca una fábrica, ya la fábrica no hay. Ya no hay fábrica grande. ¿Entiendes? Ya eso es colmado por colmado, porque queda mercancía y todavía en eso esos colmado. Entonces, eso es lo que está matando a la gente. ¿Eh? Ya van, ¿cuántos van aquí Villalona? Seis muertos. muertos en San Francisco de Macorribaña. Lo eh, con los tres de, de hoy superaron los 100 a nivel nacional, muertos por el gromo. Eh, es increíble, este país, puede, usted lo puede ver todo. En 16 días, 100 muertos. Ah, ¿cómo voy ¿A cómo hoy día? Calcula eh. Eh, ni en la huelga mataban tanto. Vamos a ver. No, no, sí, sí. 100 en 16 días. ¿Eh? A 6 por 25. A 6 con 25 cada vale. día, o sea, cada día se moriría 6 y, y un chimba. No, se morían 6 y uno muriéndose ahí, cuando pasaba el día. ¿Eh? Entonces eso es preocupante. Y no me ven a mí a llamar y que organismos internacionales, nada de eso. Déjenme los internacionales para allá. Que aquí hay demasiado departamento desde todo. Salud pública tiene que ese personal que tiene ahí colmado por colmado. Concientizando a la gente. No compre eso. Don. Mire, usted le va a meter 30 años. Mire, y usted fulano, búsqueme dueño. ¿Y quién es que está en la noche aquí en este colmado? Venga acá usted. Pues esto es así, esto es así, esto es así. Vamos a hacerle un anuncito. Páguenme eso, un anuncio. No tome ron falsificado. Pero no quieren hacer nada. Claro. 11 de la noche. Uh, uh, uh, uh. Tres guau en ese colmadito. Hey, vamos arriba, todo el mundo. La mano arriba. vuelva está me del romos. Claro. Levantame la arriba, no sé la noche, un corillo que hay. ¡Uuuh! Vamos arriba, mundo está para romo. ¿Qué usted está bebiendo? Déjeme ver qué usted está bebiendo. Eh, eh, eh, que tiene? Porque salud pública tiene que tener una gente que sepa de romo. Un inspector. Venga, vaya a ver. Este es romo. Montelo, presometido, Sometido. Prisión preventiva de una vez. Llegó Papi Juan a las 7. ¿Eh? Tiene papi Juan, si usted va a traer algo aquí, tiene que traer mucho. Usted no, usted no puede traer. Y para todo, claro, no puede venir con una funda gasoil. Es decir. Vamos a ver la llamada. 809-725-0505. ¿Cree usted que da mejor resultado colmado por colmado? Vamos a debatir. Vamos a ver la opinión del pueblo. 809-725-0505 ¿Está usted de acuerdo que Salud Pública, el Ministerio Público, salga colmado por colmado a controlar las bebidas adulteradas? ¿Eh? De ¿Debe ser así? Adiós. Dice Don Juan, un, un, un Pisti Allen oye, Allen Y eh. ¿Eh? tú estos romos, y Capicúa. ¿Eh? No, el mundo le echan sus cositas. No, y no está más ese nombre, Villalona, por una chatica. Eso, eso es un romo caro, eh. Entonces, todo eso, los ciudadanos deben aportar a las autoridades también, deben ayudar a sus autoridades. No compre eso porque usted gana ese dos pesos. Usted está matando a la gente. Y Dios, no. eso no dice que tú te ven con de esto aquí, porque Dios te, está, Dios te está viendo como quiera que sea. Si no la paga aquí, la va a pagar allá, cuando estén pasando la lista. ¿Dónde está muriendo la gente aquí en San Francisco? Van tres y cien en dieciséis días. ¿Eh? Cinco internos, ¿eh? cinco internos aquí en Macorís por eso con la haciéndole lavado un intensivo y de todo esto se, esto debe solucionarse vamos a una pausa y retornamos lo que es los sosobroso.